usted está bien enterado escucha Panorama Informativo muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en nuestro programa especial y pues bueno tenemos un cubrimiento muy especial con lo mejor de las empresas y emprendimientos en este 2023 y es que hoy nos acompaña la empresa Libertario y hemos querido invitar a su gerente general el señor Michael Sandoval bienvenido a los micrófonos de Panorama Informativo señor Michael Muchas gracias por la invitación a ti y a toda tu audiencia. ¿Cuál es la importancia de los emprendedores en nuestro país para este 2023? Yo creo que podemos responder esa pregunta con un número y es 60. Para este país, los emprendedores estamos en el lugar 60 de 177 países en el índice de libertad económica. O sea que no somos tan importantes los emprendedores, eh, no es tan importante la digamos la seguridad jurídica no es tan importante, la libre empresa, la libre iniciativa. Y eso se ve reflejado en, en, en ese tipo de estándares, lo que lo, lo cual es muy preocupante pues porque las empresas son las que generan empleo, las que pagan impuestos, las que crean productos que necesitan las personas y al generar más productos hacen que los mercados sean más baratos, eh, son las que jalonan el desarrollo de las naciones y es bien triste que sobre todo para este 2023, que creo que va a bajar un poquito más el índice de libertad económica, los emprendedores estemos en, en ese lugar, siendo que somos los que eh, generamos todo el desarrollo de las naciones. Claro que sí, señor Michael. Por eso quisiéramos que nos cuente eh, brevemente un poco de la historia de libertarios, a qué se dedica, cómo nace y qué destacan dentro de su portafolio de servicios. Bueno, Libertarios es una empresa eh, que lo que hace es enseñarles a los niños por Internet Emprendimiento, eh, certificado por la Universidad de Nueva York eh, Trading, certificado por la Universidad de Los Andes Oratoria, Liderazgo y Persuasión, certificado por la Universidad de Johns Hopkins Y la Universidad de Washington Y eh, trabajamos con niños desde los 5 hasta los 19 años y tratamos de ofrecerles eh, herramientas educativas que la escuela tradicional no, no les puede ofrecer. Son clases en línea en vivo y están apoyadas de una, de una plataforma de e-learning que les permite a los niños pues desarrollar sus competencias y también a través de un proceso que nosotros llamamos de expansión de la identidad donde identificamos como las dinámicas cotidianas de la familia y con base en eso le hacemos un, un programa particular a cada familia para que podamos expandir su identidad como oradores o como emprendedores y ese tipo de cosas. Y hemos atendido más o menos 2.900 niños en 15 países y, y creemos que esa es el, el, la educación del siglo XXI, ¿no? Más allá de pantallas, más allá de, de digamos de temas tecnológicos, creo que la revolución realmente se da en función de enseñarles cosas que necesita el mercado y que necesita, digamos, el mundo del día de hoy. Entonces eso, eso es lo que hacemos nosotros. Quisiéramos por último, señor Michael, que nos cuente a través de qué otros canales de contacto nuestros oyentes puedan obtener mayor información, redes sociales para seguirlos, número de WhatsApp. Claro, nosotros estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook como Libertarios Colombia. También eh, me pueden buscar por internet Michael Sandoval, y ahí van a aparecer como todas las columnas que he escrito en RCN. Y también nos pueden buscar en el WhatsApp 318-637-1528. A todos ustedes, queridos oyentes, pues los invito a que pidan mayor asesoría en Libertarios, ya como el señor Michael indicó, sus canales de contacto. Y bueno, pues gracias. Eh, de verdad, al señor Michael por acompañarnos y a todos los oyentes por seguir en esta programación especial. Si por alguna razón usted se perdió de algún detalle de nuestro contenido del día de hoy, ingrese a nuestras redes sociales. En Instagram, arroba panorama radio .co, Encuentra en este preciso instante los perfiles, la información de todos nuestros clientes que pasaron el día de hoy. Así que... Ingrese ya a Instagram arroba panoramaradio.co y en el transcurso de la semana sintonice www.panoramaradio.co. También estamos allí entregando mayor información acerca de todas las empresas que hacen noticia cada fin de semana en nuestro panorama informativo. Imagina a tu hijo a los nueve años graduado de la Universidad de Michigan en emprendimiento, programación, trading, oratoria, liderazgo y persuasión. Pues eso es lo que hacemos en Libertarios. Formamos a tu hijo en clases virtuales en vivo para que a su temprana edad se gradúe de cursos cortos que ofrecen estas universidades. Únete a las 2.900 familias en 15 países que han dejado en nuestras manos la educación de sus hijos. Contáctanos y te regalaremos un demo para que le enseñes a responder a tu hijo una pregunta del examen de la Universidad de Michigan jugando videojuegos. Escríbenos al WhatsApp 318-607-1528. Panorama, Panorama Radio, la voz de los empresarios juntamos con la oferta radial más completa para que su negocio se escuche en todas partes. En todas partes. Radio AM, FM e Internet a través de www.panoramaradio.co Porque su empresa no solo se ve, también se escucha. Panorama Radio. Panorama Radio, el aliado perfecto para la publicidad de su compañía. Contáctenos al WhatsApp 320-886-1713.